Enfermedad. ¿Me puedes decir cuánto tiempo va a estar mi, mi marido aquí? ¿Cuánto tiempo? Mire, cada paciente eh, necesita su tiempo porque cada uno evoluciona según su enfermedad. Pero tiene que pensar que todavía le quedan dos o tres semanas como mínimo. Sí, y, y, y, y, y, de, y después, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿Podrá ser como antes cuando eh, salíamos los dos a trotar por ahí por el campo? Eso. eso se lo dirá el tiempo esta enfermedad evoluciona va mejorando mmm, de una manera muy lenta va despacito él está mucho mejor, ya ve que está mucho mejor que cuando ingresó pero cuando se vaya de la UCI primero irá a la planta y luego cuando se estabilice en planta irá a casa pero en casa va a necesitar un poquito de ayuda y, y, y, y todo por una cabezonería por por, por... Presumir de deportistas y decir que a él no le afectaba ninguna cosa y no se quiso vacunar, ¿sabes? Bueno, no le dé vueltas a eso, porque eso ya no tiene solución. Él ha cogido la enfermedad como otros pacientes que también estaban vacunados. Lo que hay que pensar es cómo va a evolucionar de aquí en adelante, que vaya mejor. Y va a ir, despacio, pero va a ir. Seguro. seguro. seguro. Y, y, ¿Y ustedes se preocuparán y ya me, me, me dirán algo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Van ahí a casa? Nosotros desde aquí le pondremos en contacto con su centro de salud. Desde el centro de salud le tendrán que coordinar la rehabilitación porque se pierde mucho músculo cuando un paciente está tanto tiempo eh, sin moverse, como es su caso. Entonces no hay problema. El centro de salud le va a coordinar todo lo que sea rehabilitación. Incluso desde el ayuntamiento, o servicios sociales, le puede poner una ayuda domiciliaria. Lo que usted necesite cuando se vaya a casa, no se preocupe que nosotros le ayudamos a organizarlo. No lo hacemos nosotros, pero le ayudamos a que se lo hagan desde atención primaria. ¿Vale? Me, me, me permite que, que me quede un poco con él, porque sí, está, claro. está consciente de lo que... ¿O se no. entera de lo que decimos? Lo que él hablamos. está dormido, él está dormido, pero usted puede decirle todo lo que quiera y hablar con él, no hay ningún problema. Ay. ¿Vale? Lo dejo un ratito con él, sí, ¿vale? Lo agradecería. Nada, buenos días. Buenos días. Ay, Antonio, qué mal, qué mal hiciste. como me has dejado a mí así ahora? ¿Volveremos a estar juntos? Yo espero que sí.